se nos plantea el siguiente problema. Uno de los hidróxidos que forma el hierro es el FeOH3. Tenemos una muestra de 2,67 gramos de este hidróxido y a partir de ahí nos preguntan, eh, nos hacen una serie de preguntas. Como datos nos dan las masas atómicas, unidades en medidas de, de masa atómica eh, de los elementos que, que forman este hidróxido de hierro. ¿vale? Del hierro del hidrógeno y del oxígeno. Um, bien, la primero que voy a calcular va a ser eh, la masa molar del hidróxido de hierro 3 um, porque la voy a necesitar seguramente en algún momento. Bien pues la masa del hidróxido de hierro 3, lo único que tengo que hacer es multiplicar las masas atómicas por el número de átomos que intervienen. Y esto estará expresado en gramos por mol. Bien, pues en la fórmula tengo un átomo de hierro, ¿vale? Multiplico por la masa del hierro, 55,85. Esto es el hierro. Más tres átomos de oxígeno, multiplicado por la masa del oxígeno, que es 16. Más tres átomos de hidrógeno, multiplicado por la masa del hidrógeno, que es 1. Y todo esto en vez de en unidades de masa atómica directamente lo obtengo en gramos por mol. Usando la calculadora pues tengo que son 106,85 gramos mol, es decir, que en un mol de hidróxido de hierro 3 tendré 106 85 gramos de dicha sustancia. También puedo expresarlo con el número de abogado diciendo que en 6,022 por 10 a la 23 moléculas de hidróxido de hierro tendré 106,85 gramos. Recordando que un mol en química también es una forma de contar y que equivale a 6,022 por 10 a la 23 partículas. ¿Qué más vamos a necesitar para este ejercicio? En un punto nos están preguntando cuántos átomos de oxígeno tenemos, así que sería conveniente saber la proporción de oxígeno que vamos a tener por cada eh, molécula del óxido. Lo podemos expresar de la siguiente manera. Si en una molécula de hidróxido de hierro tenemos tres átomos de oxígeno, bueno, pues va a ocurrir que si en vez de una molécula tuviéramos 6,022 por 10 a la 23 moléculas, pues es evidente que tendremos que tener el triple de átomos de carbono en todas esas moléculas, es decir, 3 por 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Curiosamente, os resulta que este número de aquí pues es el equivalente a un mol, porque el mol en química también es una manera de contar, así que en un mol pues hay todas esas partículas. Por lo tanto, en vez de expresarlo de esta forma, pues podríamos decir que la proporción en moles entre los átomos de oxígeno que hay y por cada mol de moléculas, pues es la siguiente. Un mol, o mejor dicho, un mol de óxido de hierro 3, pues resulta que hay 3 moles de oxígeno, que es la proporción que tenemos ahí. Bueno, pues esta es la relación de proporcionalidad que, te no, que nos da... Eh, pues esta sustancia, por cada mol de óxido de hierro tenemos 3 moles de oxígeno. Y con esto pues ya podremos resolver um, todos los apartados. Bien, pues vamos a, a poner a limpio nuestros datos y empezar a resolver apartados. En el apartado A nos preguntan cuántos moles de hidróxido de hierro tenemos... Para resolver este ejercicio simplemente tenemos que escribir una proporción. La proporción es la siguiente. Si en un mol del hidróxido de hierro hay 106,85 gramos de hidróxido de hierro, entonces tendremos X moles en los 2,67 gramos del hidróxido de hierro que nos da el problema como dato. Despejando la X pues obtenemos que son 2,67 gramos, bueno, voy a quitar las unidades, 2,67 multiplicado por 1, dividido por 106,85, el resultado lo vamos a obtener en moles, y esto nos da 0,025 gramos moles del hidróxido. En el apartado B nos preguntan cuántos moles de hidrógeno tenemos, en realidad lo que nos están preguntando es cuántos moles de átomos de hidrógeno tenemos. Así que la proporción que calculamos al principio para saber cuántos moles de átomos de oxígeno hay por cada mol de moléculas de hidróxido pues nos sirve igualmente para el oxígeno que para el hidrógeno. Es decir, tanto para el oxígeno como para el hidrógeno tenemos la misma proporción de moles de átomos, ya que la fórmula nos dice que por cada hierro pues tenemos tres oxígenos y tres hidrógenos. Además necesitamos añadir el dato que hemos calculado en el apartado anterior, y es decir, que el número de moles que tenemos de la sustancia en los 2,67 gramos pues son 0,025 moles, que es lo que hemos calculado en el apartado anterior. Bien, pues con estas proporciones podemos resolver el apartado. Es decir, si en un mol del hidróxido de hierro tenemos 3 moles de átomos de hidrógeno, entonces en la cantidad de sustancia que tenemos ahora, que es 0,025, 0,25 moles del hidróxido tendremos X moles de átomos de hidrógeno. Despejando tenemos que X es igual a 3 por 0,025 dividido por 1 y esto nos va a dar los moles de átomos de hidrógeno que tenemos. Así que esto es 0,025. 0,75 mol. Tenemos 0,075 moles de hidrógeno. En el apartado C nos preguntan cuántos átomos de oxígeno tenemos. Aunque no lo necesitemos, el resultado del apartado B lo voy a apuntar como dato porque en otros problemas quizás pues nos podrían preguntar muchas más cosas. Nos podrían preguntar sobre el hidrógeno. Así que vamos a apuntar que en esta cantidad de sustancia, en 2,67 gramos, tenemos eh, el número de moles de átomos de hidrógeno que hemos obtenido, son 0,075 gramos moles. Insisto que no lo vamos a necesitar porque aquí nos están preguntando por el oxígeno, pero para acostumbrarnos, para otros problemas, pues es conveniente apuntar en los datos los resultados anteriores. Bien, pues ¿cuántos átomos de oxígeno tenemos? Lo primero que tenemos que saber es que el mol en química es una forma de contar y que un mol de lo que sea, pues son 6,022 por 10 a la 23 unidades. ¿Unidades de qué? Pues depende del ejercicio. Pues podrían ser átomos, podrían ser moléculas, podrían ser iones, cualquier cosa. Podrían ser electrones, cualquier cosa que queramos contar. Pues entendiendo el mol de esta forma es fácil resolver el ejercicio. ¿Cuántos átomos de oxígeno tenemos? Bueno, pues si en un mol del hidróxido tenemos tres moles de átomos de oxígeno, entonces, en los moles que tenemos, que son 0,025, tendremos X moles de átomos de oxígeno. Es decir, la primera parte es exactamente igual que para calcular los, eh, los moles de hidrógeno que teníamos. Así que el resultado es el mismo, porque tenemos que tener ahí, la misma proporción de átomos de hidrógeno que de oxígeno. Así que esto es 0,075 moles de átomos de oxígeno. Con este resultado y teniendo en cuenta lo que ya sabemos, podemos calcular la proporción. Es decir, si en un mol tenemos 6,022 por 10 a la 23 átomos, entonces en 0,075 moles tendremos x átomos de oxígeno, despejando la X despejando la X tenemos que X es igual a 0,075 multiplicado por 6,022 por 10 elevado a 23 dividido por 1 así que X es igual a 4,075 514 por 10 a la 22 átomos de oxígeno. Si no queremos utilizar tantas veces el número 6,022 por 10 a la 23, lo podemos sustituir por Na, que es el número de abogadro.